El 20 de junio lanzaré mi nuevo curso WordPress rápido y furioso y tú puedes ser beta tester y acceder al curso antes de esta fecha. ¿Te animas? Escuchas el final para que veas cómo puede salirte gratis el curso. En el curso te enseño cómo hacer un sitio web con el más alto índice de rapidez, responsividad y efectividad. Rapidez significa que cargue rápido, como una pluma. Esto se mide objetivamente con herramientas como PageSpeed Insights de Google y GTmetrix. Una página como esta, con fotos grandes, hermosas galerías, video, descargas, botones, cargará en menos de un segundo. No pesará casi nada, aunque tenga una docena de bellas fotos en buena resolución. ¿Magia, truco, engaño? No, simplemente técnica y una fórmula que he trabajado más de 12 meses, muchísimas horas de prueba y error. Todo esto lo lograrás tú también. Así que si tu sitio es lento, pesado y sufres por el tiempo de carga, este curso es imprescindible para ti. Te enseñaré la fórmula completa, usando plugins y herramientas gratuitas vas a tener un resultado hermoso y liviano. Por otra parte, cuando hablo de un sitio web responsivo, significa que se verá bien en cualquier dispositivo. Insisto en que los sitios se deben diseñar primero para móviles, porque la mayoría de usuarios hoy te visitarán desde móviles. La filosofía es clara del curso, un sitio que se vea bien en móviles y que se adapte perfectamente para pantallas grandes y no al revés. ¿O eres de los que hace sitios web pensando en computadoras? Olvídate de la vieja escuela. En 2020, solo 4 de cada 10 usuarios te verán en una pantalla grande y el resto en pantallas chicas. Y por último, efectividad. Tu sitio tiene que vender. Esto implica sitios web pensados en los usuarios, que respondan a las necesidades de tus clientes, no a tu ego. Un sitio que cumpla con las buenas prácticas de SEO para aparecer en primero los resultados de google que atraiga tráfico orgánico y que luego convierta ese tráfico en clientes voy a decir algo con pretensión y bueno más que pretensión orgullo este es el mejor curso que he escrito hasta el momento. Antes de su lanzamiento, lo he probado ya con un grupo de beta tester. Y ahora necesito hacer la segunda prueba, o sea, la prueba final de usuario antes del lanzamiento. ¿Quiénes serán los beneficiados? Pues los patronos de mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque con esto yo les agradezco todo el apoyo que me dan. Si tú ya eres patrono, puedes aplicar a hacer beta tester gratuito ya mismo. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Si aún no eres patrono, o tienes tu cuenta inactiva de patrono, este es un buen momento de decidirte y activarla. 5 dólares al mes, me apoyas en mis videos y recibes este, beneficios pasados y muchos beneficios futuros. El curso saldrá a la venta por 89 euros y créeme que lo vale. Lo que verás en el curso no lo encontrarás en ningún otro curso, ni en español, ni en inglés, ni en chino, te lo aseguro. Y ya no digo más, el cupo es limitado de beta tester, así que no pierdas tiempo y hazlo ya mismo. Daré prioridad por orden de llegada. Al momento de hacer este video, ya tengo 11 cupos llenos de 20 disponibles, así que hay 9 cupos. Ahí está el tuyo, te espero. Chao, chao. Thank <laughs> you.